Hola a todos, yo soy Bustanare, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rust. Hoy os traigo un capítulo corto, un capítulo de menos de dos minutos. Es un raideo bastante gracioso. Eh, se me ha jodido un poco el vídeo, ¿vale? Hemos tenido un problema y llevo días intentando arreglarlo y esto es lo mejor que he podido hacer. También va a afectar al siguiente vídeo que tendréis para mañana, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos y lo tenéis resumido a muerte. O sea que no vais a ver tanta parte de la parte mala, ¿vale? Así que nada, eso, dejados gustar, gusto de like, suscribíos si os ha gustado y lo dicho, dentro vídeo nada, bueno, como ya estáis viendo llegamos hacia la casa la casa era toda de madera y aquí es cuando nos damos cuenta de que el barco era de paja vale eh, entramos lo reventamos dos tiros fácil y en la primera caja tenemos python tenemos scrap que he cogido de antes tenemos cuerpo de rifle miramos un, rápidamente las cajas ponemos unas puertas dobles y a lootear aquí estamos viendo 200 400 casi 500 de alta calidad Madre mía, mucha madera. Ya tenéis en la primera caja, 17 de tectrash, 8 cuerpos de rifle, 80 y pico en, la, en lanzagohetes. Luego aquí tenemos 4 C4s, tenemos... Madre mía, el azufre hecho, tío, 24 tectrash. O sea, es una locura. Y todo esto estaba así desprotegido, o sea, el pavo podría haberse hecho un armore. Que te cagas y proteger todo eso, pero no, al final no quiso. Así que ahí tenéis el resumen. ¿Eh? Bastante tocho, dos torretas llevaba el pavo, ¿eh? casi 300 de scrap, más de 2,4. Cuatro... Es que tenemos 5000 de, de metal, tío. O sea, los 4C4s, cuatro 4C4s, cuatro ¿eh? los cuerpos de rifle, el azufre hecho, una puta locura, tío, para estar ahí en la casa abandonada, ¿sabes? Flipas.